Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz día. Con toda la gracia y la bendición de Dios vamos a disponernos para iniciar nuestra jornada. Y que este primer momento de nuestro día sea de gratitud a Dios. Todo lo hemos recibido al Señor. Todo es gracia, todo es bendición. No merecemos nada de Dios, pero el Señor que no sabe dar poquito nos ha dado hartísimo a usted y a mí. Y por eso con gratitud digamos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 11. En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo, la calidad de la piedra y los esbotos. Jesús dijo, esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuál será la señal de que todo eso va a pasar? Él contestó, cuidado con que nadie los engañe porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo, yo soy, o bien el momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras, de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tendrá que suceder. Pero todavía no es el final. Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá terremotos y en diversos países epidemias de hambre. Habrá espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, es una pregunta, ¿cuándo pasará todo eso? Que nos acongoja ahora, no por lo medios de comunicación, escucha que el fin del mundo, que ya el colapso universal, ese tema de la guerra también nos asusta. ¿Cuándo será el final? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero hoy el Señor nos advierte, no se den engañar, tranquilos. Esfuércese para hacer la voluntad. esforcémonos para hacer la voluntad de Dios. Ahí está el Señor. Y el día que sea el final, el Señor nos encuentre haciendo su santa voluntad. El cristiano debe ser una persona de fe, de confianza, de esperanza. Y nos alienta a la fe en el Señor Jesús. Por eso vamos con todas mis queridos hermanos a trabajar hoy, a nuestra jornada, a ponerlo todo en nuestra parte. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz día.